Bienvenido a Pivot, la herramienta de investigación más completa en fuentes de financiación globales. Aquí podrás descubrir oportunidades de financiación, perfiles de investigación y personas a nivel mundial. Para acceder, lo primero que tienes que hacer es ingresar a la página del CRAIUSTA. Dirígete al menú principal Recursos y da clic en Recursos electrónicos. Despliega la pestaña de herramientas de investigación y selecciona. No olvides registrarte con tu usuario y contraseña del SAC. El siguiente paso a seguir es crear un registro. Para ello, da clic en el enlace Regístrate. Da clic en la opción Usar dirección de correo electrónico. Digita tus datos personales, tales como nombres, apellidos. Correo institucional y crea una contraseña. En institución afiliada, selecciona Universidad Santo Tomás. Acepta las licencias y cuando hayas terminado, da clic en crear mi cuenta. Cuando hayas realizado este procedimiento, llegará a tu correo la confirmación de registro. Confirma el correo y ya podrás ingresar con tu cuenta. Esta es la página inicial de Pivot. Si das clic en el módulo de fondos, vas a encontrar todas las oportunidades de financiación. En la parte izquierda verás un menú que hace referencia a los descubrimientos de financiación más vistos y consultados, tales como selección del editor, noticias de financiación de ciencias de la salud y noticias de financiamiento de humanidades y ciencias sociales. Cabe aclarar que este top cambia cada 15 días según su tendencia. Otro de los métodos de recuperación de oportunidades es por medio de esta ruleta que verás en la parte del medio. Aquí podrás de forma dinámica identificar de adentro hacia afuera las especialidades y el área principal. En la parte superior se muestra la estructura de términos y el valor del centro representa la cantidad en dólares de todas las oportunidades. Este final hace referencia a todas las oportunidades que se encuentran en la ruleta. Y el último medio de recuperación de oportunidades es a través de la caja de búsqueda de la parte superior. Aquí podrás buscar según estos tres enlaces. Por texto, por patrocinador o por palabra clave. Si das clic en búsqueda avanzada, podrás identificar los siguientes filtros. El primero es el de cantidad plazos, sumisión limitada, lugar de actividad por área geográfica, en este caso seleccionaremos Colombia. En tipo de financiación podrás discriminar convocatorias de acuerdo al tipo y al propósito, si estás buscando becas, viajes, publicar en revistas o proyectos de investigación en tipo de aplicante selecciona el perfil al cual perteneces y en tipo de patrocinador encontrarás todas las entidades patrocinadoras disponibles una vez hayas seleccionado tus filtros Da clic en Buscar y así obtener información más específica. En la parte del medio verás los resultados en Oportunidades de Financiación, los cuales podrás organizar por relevancia, título, nombre del patrocinador, entre otros. Y en la parte izquierda un refinador que te permite filtrar por recientemente añadido, tipo de envío, principales tipos de financiación, tipos de patrocinadores, solicitantes y palabras claves principales. Una vez generados los filtros, en la parte del medio verás los títulos de las oportunidades en la primera columna, en la segunda columna verás las fechas límites de postulación y en la tercera columna el monto económico. Aquí podrás identificar el valor en la moneda local de donde proviene la convocatoria. En caso de que no se encuentre el valor, da clic en Ver registro para saber los criterios de la oportunidad. En caso de que quieras activar una convocatoria de tu atención, da clic en el título. Aquí encontrarás toda la información detallada del patrocinador y su sitio web. Para que a través del mismo hagas la convocatoria, ten en cuenta que no lo podrás hacer directamente desde la plataforma, ya que ésta solo contiene los registros de las oportunidades a nivel mundial, por lo cual deberás hacerlo directamente con el patrocinador. Aquí también verás el link directo del patrocinador, el monto económico, tipo de solicitante, resumen y por último sus fechas límite. Ten en cuenta al revisar de manera detallada las condiciones antes de enviar tu postulación. Si quieres activar la convocatoria para que el Departamento de Investigaciones te apoye, lo puedes hacer por medio de estas tres opciones. La primera es el track, que te permite seguir la convocatoria sin necesidad de aplicar. La segunda, sector Activo. Si haces clic, llegará la alerta al Departamento de Investigaciones y así ellos se contactarán contigo. Y la última opción es la de compartir a algún compañero que le interese la convocatoria, diligenciando los correos institucionales y compartiéndolo de manera masiva. Si quisieras contactar al patrocinador para iniciar tu proceso de postulación, podrás encontrar aquí, en la parte superior, el correo electrónico. Y por último, en este enlace podrás ver el número de colaboradores potenciales dentro de tu institución y de otras instituciones externas. Si regresas a la página inicial y quieres ver todas las convocatorias que sigues, que tienes activas y que has compartido, da clic en el primer módulo que es Home. Aquí encontrarás un menú izquierdo con todas tus convocatorias activas, rastreadas, compartidas, búsquedas guardadas, entre otros. De esta forma, podrás hacerle un mejor seguimiento a tus convocatorias, ver quién más se ha postulado en la universidad y otras funciones. En este enlace, vas a encontrar sugerencias de convocatorias que estén acorde a tu perfil y a tus líneas de investigación. En el tercer módulo, Podrás tener acceso directo a modificar tu perfil a través del módulo Your Profile. Si aún no lo has creado, da clic en Reclamar tu perfil. Si das clic en este enlace, la plataforma te llevará a una interfaz en donde podrás ingresar todos tus datos personales y académicos. Podrás ingresar links, tu código ORSI y demás funciones para obtener visibilidad. En este módulo no solo podrás editar tu perfil, también podrás visitar perfiles de otras personas por medio del buscador digitando el nombre del investigador. Verás que en la parte inferior se encuentran los perfiles de la Universidad Santo Tomás divididos por dependencia. Si das clic en búsqueda avanzada podrás encontrar diferentes filtros de búsqueda. En este caso, daré clic en Perfiles fuera de mi institución para que recupere toda la información. Y en Rol seleccionaré únicamente Investigadores y Docentes. Una vez obtengas los resultados, podrás refinar aún más tu búsqueda, por temática, país e institución. Voy a generar una búsqueda por nombre. Seleccionaré el nombre de Mauricio Fino y voy a dar clic para ingresar a su perfil de investigador. Aquí podrás ver que esta persona tiene registradas sus URLs, su número ORSI, su experiencia, sus términos claves, que es muy importante ya que a través de los mismos la plataforma crea alertas a este usuario sobre oportunidades de financiación. Y en este enlace podrás ver las publicaciones que ha generado. El siguiente enlace es el de Papers, donde podrás encontrar eventos y llamados de las editoriales para que te puedas postular como ponente o enviar tus manuscritos. Si te sabes el nombre del evento, podrás digitarlo en esta caja de búsqueda. O bien, puedes buscarlo por materias normalizadas en la parte inferior, tales como Contabilidad, Periodismo, Derecho, entre otros. Una vez hayas seleccionado tu área, obtendrás un listado de los eventos que están próximos a realizarse. Aquí verás la fecha en que se realizará. Cuando el evento haya caducado, la plataforma lo eliminará. Si das clic en uno de los eventos, verás información de fecha límite de envío de manuscritos, detalles acerca de dónde se va a realizar, sus organizadores, el idioma, país, los temas a tratar, entre otros. Y el último módulo corresponde a los premios. Aquí vas a encontrar todos los autores que han tenido reconocimientos en diferentes eventos y participaciones. Podrás buscarlos en la caja de búsqueda o también podrás ingresar por financiador. Si haces clic en uno de ellos, verás un número de resultados. En la parte izquierda encuentras el número de premios por año. Como podrás ver, Pivot es una herramienta muy intuitiva. En los módulos vistos podrás validar y recuperar toda la información que quieras para tu tema de investigación. Esperamos que consultes muchísima información en Pivot.